Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, eh, vamos a estar analizando hoy, viendo y analizando ambas dos cosas, lo que tiene que ver con el arte y la estrategia, esto que se viene en la actualización 1.16.1 de la prueba común. Bien, o sea, es la prueba común tranqui. Seguramente se va a llevar a cabo, puede estar en el, en el common test, ese seguramente después viene al servidor habitual. Pero hay que tener paciencia porque eh, nada, a veces tarda un poquito más, a veces tarda un poquito menos. Pero básicamente está por llegar. Bueno. Antes que nada le quería decir esto, eh, quería comunicarles que nada, somos 108 personas lo que firmamos o las que firmamos Así que estoy muy muy agradecido con todos ustedes eh, por la solicitud de un tanque latino eh, a World of Tanks Se lo estamos pidiendo a través de, esta, de este comunicado, se lo voy a estar dejando en la descripción si quieren pasarse a firmar Yo les agradezco un montón a todos los que están colaborando de manera activa y de manera pasiva Para poder solicitarle a Wargaming la incorporación de un tanque latinoamericano al juego yo aquí abajo firmo nando capo contribuidor de la comunidad de na barra sa ok así que bueno nada vamos a directamente a meternos lo que tiene que ver con eh, esto lo voy a cerrar y vamos a maximizar esto vamos a analizar un poquito de qué trata esto del el arte de la guerra bien chicos está está interesante está bueno así que quiero que lo vean vamos Arte de la estrategia combina el estilo, estilo de, de juego no que la conocen gana. con estrategias en tiempo real. Pueden controlar un solo vehículo o comandar a todo un escuadrón en batalla. Como tanquista lucharán junto a otros jugadores para derrotar a un estratega. Tengan en cuenta que los pelotones y algunos tipos de vehículos no están disponibles en este modo. Enfrentarán a 7 vehículos del estratega y sus defensas No subestimen a las torretas con ametralladoras Y mucho menos a las que tienen cañones Que aunque no es necesario destruirlas para ganar Estas máquinas pueden infligirles mucho daño a los vehículos de los tanquistas Bueno, a ver, básicamente, en resumen, es un nuevo modo que está viniendo Hay muchos tanques, son todos de tier 10 Solamente se juega con vehículos de tier 10 Bien, eh, es, son estrategas versus estratega, básicamente Jueguen juntos y no pierdan de vista a los vehículos enemigos. El estratega puede controlar cualquier vehículo cuando lo desee. Perdón, cuando digo estratega versus estratega me refiero a que el tanquista, el que usa el tanque del otro lado, eh, también es estratega, o sea, tenés que armar tu estrategia. Pero hay un solo estratega, ¿bien? O sea, es tanquistas, nosotros los jugadores comunes, contra un estratega, ¿bien? Que va a manejar los siete tanques estos rivales, que además tienen las torretas, estas es que de ametralladora y de cañón, lanzallamas. Bueno, ahora lo vamos a ver. Jugar como estratega es algo nuevo. Primero debemos crear un escuadrón balanceado en tipos de vehículos. Para eso. ¿Ves? Ahí te dice: un pesado, un mediano, un pesado, un mediano, un pesado, eh, un TD o un mediano, un TD un mediano y así. están disponibles todos los vehículos de nivel 10 del juego, con las mismas excepciones que los tanquistas. Todos los vehículos del Estratega ya vienen con una tripulación entrenada Ad... O sea, van a estar disponibles todos los vehículos del juego Acá no hace falta que no, no vas a decir Uy, loco, qué garrón, no tengo, qué mierda, qué cagada No tengo este tanque de tier 10 No puedo jugar este modo No, porque ya te vienen incluidos tanques, tripulaciones y equipamientos y más de equipamiento y consumibles ya equipados Y consumibles No podrán cambiarlos, pero no tendrán que pagar por ellos ni por reparaciones No perdés créditos ni por los equipamientos ni por las reparaciones durante la cuenta regresiva, el estratega despliega estructuras defensivas y su escuadrón. Las estructuras son especialmente importantes ya que no podrán mover las defensas durante la batalla. Si tienen alguna duda, pueden usar el despliegue automático, que también se activa. Auto, sí, el autodeploy. Bueno, ahí lo que te nos está diciendo básicamente es que vos podés poner diferentes estructuras defensivas, que ahora las vamos a ver bien, porque ahora te las nombra, eh, para poder justamente defenderte, defenderte o defender la base, la bandera, eh, de los enemigos, ¿bien? Activa cuando termina la cuenta regresiva Tendrán muchas opciones para las defensas Las torres de vigilancia sigilosas ayudan a detectar a los oponentes Mientras que los cañones Las torres de vigilancia son las que te espotean Llenarán su blindaje de agujeros Las torretas con cañones y los lanzacohetes múltiple Acabarán con los objetivos más grandes Pregunta para aquellos que nos guste la historia ¿Lanzacohetes múltiple, ¿Un catiuya sería una cosa así? O un calio Las torretas los con ametralladoras caudices. Les bajarán los humos a los enemigos más ágiles Mientras que los lanzallamas Calentarán un poco las cosas Pero recuerden que solo pueden elegir Y desplegar tres de los seis tipos de defensa Ah, acá está el lanzacohetes múltiple No, no, no, no no. Es como alguien me va a decir el nombre No me voy a acordar el nombre ahora, no me va a salir eh, el... Me acuerdo el de los alemanes Que decía pss, pss, Está en el Company of Heroes, no me acuerdo Defensas el estratega observa todo el campo de batalla desde arriba. Podrá hacer clic sobre un vehículo o sobre su icono para elegirlo. Se puede dibujar un recuadro para elegir a varios vehículos juntos. Con clic derecho los enviarán donde quieran. Con el mismo clic derecho enfrentarán cuidadosamente al oponente elegido en una escaramuza posicional. Con doble clic lucharán de forma agresiva. Eso no sé cómo lo van a manejar. Yo supongo que va a ser automático, porque ahí no tenés el control de los dos. No sé cómo va a ser eso, me gustaría verlo realmente. Verán marcadores especiales que les indicarán cuando detecten a los vehículos, cuando los tanques reciban daño o cuando queden destruidos. Esta información será suficiente para empezar, pero si indagan más en los controles, verán más oportunidades. El comando de reversa le permitirá al vehículo... Bueno, todo esto de los controles es un... a mí me mario un poco, la verdad. Es tanta data, tanta información junta, no sé realmente para qué la dan acá en este momento. Tendrían que hacer una, un video después cuando lancen el... bueno, está bien, ya lo lanzaron al no, pero bueno. Cuando lo lancen al juego, digamos, a la, al, al servidor habitual, al de todos los días. ...lo retroceder de forma segura y detener cancela todas las órdenes. La R activa el modo defensivo, mientras que la T inicia el modo de exploración pasiva. También pueden usar Mayús para dar varias órdenes a la vez. Y desde U, luego pueden usar la Q para controlar directamente cada vehículo. Solo procuren no centrarse mucho en uno solo. Deberán controlarlo todo. Q, Cuando... Mayús R, T, do, clic, doble clic. Cuando termine Me la batalla, los tanquistas y el estratega ganarán una cantidad de créditos específica según el resultado y el rendimiento en batalla. Durante el primer día de la prueba común, solo estarán disponibles las batallas uno contra uno, estratega contra estratega. De... Estratega contra estratega. Y no se puede hacer pelotón. Podrán acostumbrarse al nuevo formato de batalla y estudiar bien el arsenal antes de enfrentarse a los tanquistas. Cuando esté habilitado el modo 1 contra 7, necesitarán información y órdenes para jugar como estratega. Las órdenes se consiguen jugando como tanquistas. La información se necesita para las batallas del estratega contra 7 tanquistas, mientras que las órdenes se usan en las batallas entre estrategas, que parecen partidas de ajedrez en tiempo real. Una verdadera batalla de mentes. No, la verdad es que no entiendo a qué apunta con eso realmente. Con lo el tema de la información, de la... A ver, mira. Contra uno, estratega contra estratega. De ese modo podrán acostumbrarse al nuevo formato de batalla y estudiar bien el arsenal antes de enfrentarse a los tanquistas. Cuando esté habilitado el modo 1 contra 7, necesitarán información y órdenes para jugar como estratega. ¿Para qué? Las órdenes se consiguen jugando como tanquistas. ¿Órdenes e información? ¿De qué tipo y para qué? La información... Se necesita para las batallas del estratega contra 7 tanquistas Mientras que las órdenes se usan en las batallas entre estrategas Que parecen partidas de ajedrez en tiempo real Una verdadera batalla de mente. Ah, las órdenes son para jugar en el 7 vs 7, es un quilombo Pero bueno A ver, como resumen, es un nuevo modo Se agradece, se agradece muchísimo que pongan un nuevo modo al juego Porque la verdad que ya Siempre lo mismo si no, entonces se agradece realmente de corazón que pongan un nuevo modo, eh, me encanta, me encanta eso. Vamos a la otra, el análisis de la prueba común, que ahora sí, esto ya es más, tiene, sale del modo este de que estamos hablando, del arte de la estrategia, y tiene que ver con el juego ya también, digamos, tiene que ver con el common Test, pero ya con el juego en sí, no con el modo del arte de la guerra, ese arte, no sé qué, de la estrategia. Comandantes, wow. los invitamos a la prueba común de la actualización 1.16.1. Si no saben cómo descargarse la prueba común, después eh, directamente googleen, boludo, pongan en Google eh, prueba, prueba común o common test, World of Tanks o What y les va a tirar. Si no, voy a ver si les puedo dejar el... o fijar en el comentario o en algún comentario el link. Si no, si alguno lo pone, piola. Joya, gracias. Allí podrán jugar el modo línea del frente actualizado. Probar las mecánicas de un capítulo Nuevo capítulo, obviamente, del, del, de lo que se viene. Nuevo línea de frente. Hay cambios en de frente, escuchen. Mensual y temporal del pase de batalla. Revisar el nuevo contorno de los vehículos y la interfaz de la. Se viene el contorno de los vehículos, escuchen esto. Las mecánicas también. de intercambio y también podrán ponerse. Me suena más que es para los nuevos, eso, el tema del contorno. Pero bueno, igualmente nunca está mal. Prueba en el arte de la. Nunca viene mal. Cuya información detallada llegará en otro video. Importante, y con excepción del contorno mejorado, los otros Perfecto, cambios mira. llegarán más adelante Luego del lanzamiento de la actualización 1.16.1, pero sí podrán probar las mecánicas Por online. Cambios en Crash La del frente ha vuelto Este modo ya no depende de los eventos y las etapas Lo lanzaremos cuando termine el pase de batalla Para que puedan ganar más puntos de progreso y... Esto para... ¿Significa que lo van a dejar fijo en el juego o yo estoy entendiendo mal? O es... Acabo de entender para el culo. A ver. El frente ha vuelto. Este modo ya no depende de los eventos y las etapas. Ya no depende de los eventos y las etapas. Como lo es con, por ejemplo, el otro. El de... ¿Cómo era? Eh, Cazadores de acero era en su momento. <coughs> bueno. Entonces, para mí lo van a dejar fijo. No sé, ¿puede ser? Déjenmelo en los comentarios si alguno sabe algo. Lo lanzaremos cuando termine el pase de batalla para que puedan ganar más puntos de progreso y más créditos. Veamos los cambios. Ojalá, boludo. Me la paso jugando, no juego más a las random. Me la paso jugando esto. Vuelven las batallas. Ahí tienen una solución, al, una posible solución al matchmaking que ayer me estaban puteando. Ah, no puteando, en el buen sentido, ¿no? O sea, se estaban quejando del tema de, del matchmaking y eso. Todo, acá todo tiro 8. Y tier 9. Desde el mismo nivel en vehículos de nivel 8 con el próximo lanzamiento. Ah, para va a ser todo nivel 8, dijo. Para, para, ¿y los 9? Se habían metido en Créditos. Veamos los cambios. Vuelven las batallas del mismo nivel en vehículos de nivel 8 con el próximo lanzamiento. Entonces, sacan lo de nivel 9. Se dieron cuenta que era una cagada. Yo lo dije, boludo. Yo lo dije. Lo dije. Fue una cagada que pongan vehículo de nivel 9 a jugar en este modo Era todo 8 vs 8 hermoso, re lindo No, no, tuvieron que meter 9, la cagaron El mapa Kraftwerk recibió algunos ajustes de equilibrio Que harán que jugar en él sea mucho más cómodo Añadimos cobertura y reajustamos al... Ah, mirá, donde se la primera... Ahí donde disparabas al medio que tenías ese sector Te cubría de ahí, los dos lados del puente tienen Allá están los cazas y allá están los casas del otro lado Allá tenéis los torreteros, torreteros y los que capturaban en el medio. También redujimos el tiempo de la captura de más. Está bien. Sí. Bueno. En la segunda línea aumentamos la cantidad de posiciones para el ataque, lo que facilita la llegada a los. Claro, tiene más cobertura. Antes de acá arriba, de acá arriba te pegaban acá. Y por más que vos te pongas acá, te pegaban. Desde acá, desde acá afuera te pegaban y desde acá arriba también se sumaban. Y si estaban de acá arriba, no había todavía. Eh. Ganado esta parte de acá, te cagaban a tiro de todos lados. Y si alguno había que estaba torreteando por allá atrás también y vos te ponías por acá, te la comías también. O sea, te la comías de todos lados, bro. Esta columnita de acá de este castillo era lo que más te podía llegar a salvar, pero estabas en el horno. Ni hablas y además encima de eso te tiran artillería, era imposible, güey. Cañones. Las posiciones de ataque en la tercera línea recibieron cambios para que el lado atacante actúe okay. con más decisión en el final. Estoy viendo los cambios que hicieron. Ah, mirá. Okay, okay. Cambiamos el orden de las mejoras de las reservas para artillería y de las reservas mismas. Por ejemplo, mejoramos la efectividad de ataque de artillería. Cortina de humo ahora penaliza las habilidades de la tripulación enemiga que esté dentro del humo. Penaliza las habilidades... Cambiamos el sistema de alquiler de vehículos En lugar de ver la oferta de fin de semana Habrá descuentos diarios Durante todos bueno. los días de la etapa Excepto el primero Podrán alquilar vehículos con descuentos Claro, mientras más tiempo lo alquiles eh, Más barato y te va a Y la tripulación completamente entrenada Será una agradable bonificación Confiamos en que estos cambios Harán que línea del frente sea un modo mejor Y más interesante Siempre fue interesante La, la cagaron cuando metieron tiraron tierno de pa' y ahora una nueva función que les facilitará la vida al momento de apuntar se trata del contorno mejorado de vehículos ahora al apuntar a un vehículo enemigo verán un color que resalta su contorno y les mostrará qué partes del tanque están ocultas detrás de la cobertura si está todo resaltado significa que el vehículo está oculto detrás de un obstáculo impenetrable una roca, los restos de un vehículo, una edificación o un elemento del terreno no podrán penetrarlo con ningún proyectil si el resultado está incompleto, el proyectil puede atravesar el obstáculo, pero perderá penetración del blindaje. Esto está relacionado con los proyectiles APCR, AP, AP. y HE. Si le disparan a ese obstáculo con un proyectil hit, destruirán o sea, el nada. objeto, pero no mucho más. Bueno, eso no. Obstáculo eso no cambió ya. Lo que es, lo que es eh, AP, AP, CR y HE puede pasar. Puede traspasar esos. Eh, esas edificaciones, esos, cos, esos cositos, no sé cómo llamarlo Que a veces son verjas, a veces son eh, estos buzones Bueno, cosas que son destruibles Bien, tiras una penetrante, pasa, el, pasa eso, pierde un poquito de velocidad de penetración Y llega al tanque enemigo Eso pasaba Ahora la diferencia va a ser básicamente que te va a mostrar Si te vale la pena tirar o no tirar ¿Por qué? Porque como te figuraba recién el el mouse en este caso, el contorno detrás de ese buzón era como, no era como el rojo macizo, tenía como puntos, entonces te estaba indicando que vos podés tirar y vas a penetrar ¿eso está bueno para qué? uno, cuando te pasa muchas veces que tenés demasiado no sé, vas con un burrasque o con esos tanques que a veces necesitas hacer autopuntado por la velocidad a la que vas y tenés un montón de, de casas destruibles adelante viste y, y rejas y arbustos y cositas y... y y ropa que está colgada ahí en el tendedero, es un quilombo, o sea, no se ve nada Y vas a, la, a las chapas, te están disparando de todos lados, querés hacer un autopuntado y tomártela, bajar y salir e irte de ahí Bueno, eso va a estar bueno justamente para eso, para cuestiones así cuando tenés que dispararle a otro enemigo Acá justo tenés un buzón, pero si tenés un montón de cosas adelante, es un lío disparar a veces Pero está bien, igualmente va a servir para... Creo que es más apunta más a los jugadores nuevos y para clarificar un poco más el juego, pero... Hit destruirán el objeto, pero no mucho más los obstáculos que se pueden atravesar con cualquier proyectil sin perder penetración no estarán resaltados Si el tanque enemigo está... ¿Ves? Acá tenés, en la parte roja es, eh, no puedes penetrar, ¿por qué? Porque tenés el edificio, tenés ahí no le vas a poder tirar, es al pedo eh, Viste que a veces, nunca te pasa por ejemplo que, no sé, le apuntás a la panza del mouse Y dices, ¿a dónde fue el tiro? No sé, ¿a dónde está yendo? No sé Bueno, capaz que acá vas a tener más, más fácil apuntarle, ¿ves? En realidad ya directamente acá, ni le apunte porque sabes que está atrás de la pared Por ende no le vas a hacer nada Y acá, sabes que está hasta acá llega la caja esta, ¿bien? La caja esta que, que no sé, que es un container o algo así Que acá le podés disparar pero va a perder penetración Y acá le podés disparar y no hay ningún problema Lo que pasa es que ahí no le vas a entrar porque es un rebote automático Oculto detrás de distintos tipos de cobertura La prioridad la tendrán los objetos impenetrables De esta manera sabrán si vale la pena disparar también podrán elegir entre dos tipos distintos de contorno. Actualmente cuando apuntan a un vehículo enemigo aparece el contorno con todos los detalles adicionales. Incluso los que no interactúan con los proyectiles. Claro. Ametralladoras en torretas, tanques de combustible y otros elementos similares. Esto no siempre... Claro, por ejemplo, mira, ves lo que te dice acá. Vos le apuntas al mouse y decís, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Tal vez es para alguien más nuevo... En el juego, que tal vez no sepas estas mecánicas, pero vos sabes que todos los tanques tienen un hitbox, una caja de, de, de, en la cual vos haces daño, ¿bien? O sea, si vos le tiras entre el cañón y el... Y el ¿cómo te puedo decir? Y el chasis del mouse, no vas a hacer nada, directamente va a pasar, obviamente. Ahora, si vos le tiras de igual forma al tanque de combustible, este que está atrás, va a traspasar, porque esto no es parte del hitbox, no es parte de la caja de, de disparos, ¿bien? De, de, del vehículo, por decirlo así. Le tiras a la ametralladora que tiene arriba y no le haces daño al vehículo, al tanque. Entonces le tenés que apuntar a alguna parte del tanque. Recipro. Lo que te dice ahora es que básicamente eso, te va a figurar eh, todo lo que no hace daño, lo que no forma parte del hitbox, va a desaparecer. O sea, te va a dejar fuera del contorno a la ametralladora, al tanque de combustible, a este cosito que está ahí atrás. Y dificulta la tarea de apuntar. Ahora tendrán la opción de resaltar Mirá. esas partes del vehículo solo cuando el proyectil pueda impactarlas al apuntar. Ahí va, ¿ves? Este es la hit, el hitbox, o sea, la caja donde al mouse le puede hacer daño. Donde podría llegar a, digamos, hacerle justamente daño. Eh, pero fíjate que acá ya no está resaltada la parte de arriba, ni el tanque de combustible, ni este coso de acá atrás. Bien. Esto simplifica el proceso de apuntar a vehículos con distintos estilos 3D y los ayudará a comprender cuándo conviene disparar. Los ajustes de contorno estarán desactivados de forma predeterminada. Para activarlos deben ir a configuración, luego a la pestaña retícula y finalmente a contorno. Allí podrán elegir el contorno antiguo o el nuevo y ajustar el resaltado para cada tipo de obstáculo. Y prefiero el nuevo, ya que está. Vamos a probarlo, ¿no? Intercambio. Trading. Mejoramos las mecánicas de intercambio de vehículos premium, actualizamos su funcionalidad técnica. Ahora también podrán adquirir los vehículos que no están disponibles permanentemente a cambio de oro en el cliente del juego. Por ahora no verán estos cambios, pero son importantes y por eso debemos probarlos. Sin embargo, ya son testigos de lo mucho más cómodo que se ha vuelto el intercambio de los vehículos. Pueden ver enseguida qué vehículo van a cambiar, su valor en oro al hacer el cambio y cuánto más necesitan pagar para conseguir un vehículo nuevo. Además, podrán iniciar el intercambio con el vehículo que quieren entregar Eso... o con el que no. quieren conseguir. Perdón, tuve que cortar un segundo. El Llegamos. juego les mostrará todas las opciones de intercambio disponibles. El capítulo adicional por tiempo limitado del pase de batalla se probará durante la prueba común 1.16.1. Su lanzamiento no vendrá con la siguiente actualización, sino que llegará cerca del final de la temporada 7. Por ahora podrán probar sus mecánicas. Bueno, mejor. El sistema de progreso se parece al de otros capítulos. Por cada etapa completada obtendrán recompensas base. La última de estas recompensas será un vehículo de nivel 8. Bueno, se agradece. Con el pase mejorado, ganarán más recompensas, además de un nuevo estilo 3D al final del trayecto. El costo final de la recompensa principal dependerá de la cantidad de etapas completadas. Bueno, eso está bueno, ¿no? Cuando compren el pase mejorado, habilitarán la compra de etapas. Hasta ahora no daba ningún vehículo, ¿no? de progreso. Tengan en cuenta que las recompensas, la cantidad de etapas y los puntos del pase de batalla necesarios para completar cada una no son finales. Lo único que no presté atención, no escuché, es de qué tier va a ser el vehículo. ¿Dijo el tier? No sé, déjenme en los comentarios si alguno escuchó. No, no voy a volver todo para atrás. Tiene pinta de ser tier 8, porque parece un IS-6 o un... No, no es el... Bueno, no sé. Parece que tiene forma de IS-6 o algo así. El progreso de los otros capítulos no influye en el acceso al capítulo temporal. Además podrán comenzar a completarlo en cualquier momento ah, desde que esté disponible mm. Deben activarlo manualmente, pero no se demoren mucho Porque solo lo pueden completar con los puntos que ganen después de activarlo No podrán invertir en él los puntos que hayan ganado ah. previamente Esa es la principal diferencia con respecto a los capítulos normales Ah, bueno, bueno, tenés que activarlo primero y después eh, darle masa Porque si no, no, sea, va a ser al pedo, todo lo que hiciste va a ser el pedo Primero que nada, el lanzamiento del <coughs> capítulo temporal en la prueba común sirve para probar sus mecánicas. Por eso sus recompensas y los valores no son finales. Los ajustaremos y modificaremos antes del lanzamiento. Pueden leer más al respecto en el portal. Bueno Dominen el arte de la estrategia Jueguen al modo línea del frente actualizado Consigan más recompensas en el capítulo temporal del pase de batalla Prueben el contorno de tanques mejorado E intercambian vehículos premium por otros nuevos cómodamente Súmense a la prueba común de la actualización 1.16.1 Buena suerte en el campo de batalla de pruebas Bueno, me, a ver, en líneas generales me parece bastante positivo Me gusta me gustan los cambios que se vienen, a ver, sí, me van a decir, está bien, Nando, pero no son, wow, no es que cambian radicalmente el juego. Está bien, son detalles que van cambiando. Muchos van a decir, no, el tema del matchmaking, otro va a decir, no, pero el tema de esto, el tema de por qué no mejoran los tanques que están desfasados, por qué no mejoran, <ríe> por qué no agrandan mapa, por qué no modifican mapa, por qué no agregan, por qué no sacan. Bueno, sí, hay un montón de cosas, ¿bien? Ahora, en líneas generales me parece que es un cambio que está bueno, que son, digamos... Toca de costado temas importantes, eh, ya te digo, no es ningún tema central, no va a cambiar, no va a modificar la, la mecánica de juego. Sí, el tema del contorno un poquito, puede llegar a, a ser una guía, una ayuda para los jugadores más, eh, más nuevos, tal vez en el juego que no saben bien a dónde apuntar o no saben si tenés una estructura delante, si uh, le tiro, no tiro, no sé qué hago. Bueno, eso te va a decir básicamente eh, si vas a poder apuntar y, y disparar al tanque y, y hacerle daño, no básicamente que es la... Es lo que nos interesa. Eh, después, bueno, el, el arte de la estrategia también es un nuevo modo que está bueno. Se agradece que pongan el nuevo modo. Si no, ya les digo, es que siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre es jugando a random, aleatorias. Y ya a mí, la verdad, es que a veces jugar las aleatorias, salvo que sea en pelotón o que juegue, no sé, con la y cuando juego con cucho o algo así, si no, es que realmente se hace siempre... Ya hasta por momentos tedioso de que siempre lo mismo, siempre lo mismo, hasta esperar de acá a tres meses que salga un nuevo modo O que agreguen algo y que a veces no lo agregan y sigue siendo lo mismo Bueno, entonces ya que ponen un nuevo modo, se agradece mucho eh, Y lo único que me queda así un poquito sabor agrio es que me hubiese gustado que como siempre El tema de Crashwork para las PCs no tan potentes lo modifiquen un poquito porque, o lo que le hagan algún tipo de cambio para las PCs no tan fuertes. Porque a veces se arma mucho lag, demasiados tanques, demasiados detalles. Y se termina siendo un poco engorroso jugar en Crashware. No me pasa así en el otro en el otro mapa que no recuerdo cómo se llama. Creo que era Normandía. Ah, me van a matar, no me acuerdo. El otro, el verde. En el mapa tenés dos en línea de frente. El verde y el de nieve. Bueno, Crashware es el de nieve. Si no mal recuerdo me van a matar porque muchos lo saben eh, pero creo que era Normandía el mapa de de tierra, de césped Bien, no me pasa eh, digamos el hecho de, ese, de tanto lag y eso, eh, pero sí en War me pasa muchísimo, que no sé si será el tema de la nieve le cuesta más o no sé qué onda la verdad no lo sé, pero termina siendo bastante engorroso después ya te digo, en líneas generales me gustó me parece aceptable, está bueno y eh, será cuestión de probarlos, voy a ver si les puedo traer un poquito más de detalle de... de, de Meterme un poquito más en la, en la actualización O sea, en la prueba común Y traerles algún tipo de, de, de data Desde allá Desde el desde los, eh, cómo se dice Desde el bajo mundo, por decirlo así Bueno, cuídense, besos, déjenme en los comentarios Dejase el like, suscríbete Y sumate también a la petición de un tanque latinoamericano Para World of Tanks Para nuestro juego, obviamente que se lo solicitamos a Wargaming Y lo estoy dejando abajo al link en la descripción Y lo voy a estar dejando fijado seguramente en algún comentario Por ahí Besos. Mua. Chau chau.